A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto no puede ser así siempre. Todo material vegetal no procesado es posible de compostar. ¿Compost qué? Pues eso, compostar. El compostaje es un simple proceso por medio del cual podemos transformar nuestros residuos vegetales en un abono natural. ¿Y para qué quiero hacer esto? Es una buena pregunta. ¿Sabías que más de la mitad de tus residuos son residuos orgánicos? Eso quiere decir que si compostas tus restos vegetales, reducirás a la mitad tu bolsa de basura y el resto de las cosas que desechas no se humedecerán ni pudrirán, pudiéndose estas reutilizar o reciclar también. ¿Y por qué es tan importante reducir mis residuos? Pues esa también es una buena pregunta. Todos nuestros residuos, los cuales no reciclamos, terminan su vida útil en vertederos o rellenos sanitarios. O sea, los enterramos para no verlos nunca más. Cada persona genera aproximadamente un kilo y medio de residuos, por lo que cada vez que botas a la basura tus residuos, estás acumulando estos en un lugar donde alrededor viven personas, fauna y plantas, que se ven afectadas por la descomposición o pudrición de los vegetales que no compostas. A nadie le gusta vivir la descomposición, pues si no es controlada, trae consigo enfermedad y contaminación. ¡Ay no! ¡No quiero ser culpable de la enfermedad y la contaminación! ¿Cómo hago para reducir mis residuos orgánicos? Esa sí que es una excelente pregunta. Primero, separa tus vegetales del resto de tus residuos. Disminuye su tamaño y depósitalos en una compostera. Sigue estos simples pasos y podrás iniciar un cambio para desenvolvernos en un medio ambiente más limpio y sano.